Gracias, tuve que, tuve que aquí protestar, me querían hacer coca con el tiempo. Bueno, yo protestar. Gracias, Francis, gracias a todo el equipo de producción sí. y gracias a la gente que nos ve. Hoy, quiero hablar de un tema que yo espero que las, la, la, la juventud lo escuche y que la gente tome nota. Yo voy a dar un ejemplo vivo hoy de por qué hay que tomar notas. ¿Mm? Miren, hoy es 5 de agosto. 5 de, de agosto. Ven, Junior. Ven, para que haga un enfoque aquí. 5 de agosto. ¿Verdad? Aquí yo todavía no he colocado mi tema, el tema de hoy, porque no lo he concluido. Inmediatamente yo concluyo, yo aquí coloco el tema que traté en el día de hoy. 5 de agosto. Pero si le damos para atrás, vámonos para el día. A ver, 7 de julio. A ver, que, que gente. Vámonos al 7 de julio para que la gente vea es que me volé aquí algo que no debí volarme, para que la gente vea, miren aquí, 7 de julio, dice, marcha del 15 de julio fue planificada desde el gobierno, eh, ¿verdad? Dice ahí, el 7 de julio, que la marcha contra el toque de queda que se estaba fraguando para el 15 de julio había sido planificada desde el gobierno utilizando a Manuel Casals como herramienta. En ajedrez, cuando usted quiere proteger al rey de algo, usted coloca, yo no sé jugar mucho ajedrez, yo lo que sé mover piezas, pero sé cómo se mueve. Si veo que me van a atacar, mi, mi, por ejemplo, la dama o la reina, como se dice, o me van a atacar una pieza importante, yo tengo que poner una pieza de, ma, de menor valor adelante para que, no me, para que no me desarmen y poder proteger las piezas más poderosas. En, en el caso hipotético, al rey. Entonces, Manuel Casals, que está en, una, en unos medios ahí, eh, RCC Media, está también eh, en, déjenme ver en qué otro medio, en, esto no es radio, prom estaba promoviendo una marcha que luego retiró. Ese día, el 7 de julio, pues se lo estoy mostrando, yo le dije a la sociedad, eso fue un bulto, preparado el gobierno como una cortina de humo para embullar a la gente. Hay gente de una vez que dice, no, eso no es así, porque la gente no entiende que cuando uno dice las cosas es en función al, al estudio sistematizado de la conducta. Oye pues yo no soy un pendejo. Y aquí le voy a citar a Michel Foucault. ¿Y quién es Michel Foucault? Fue un filósofo, ¿verdad? sociólogo francés. Uno de los más citados en la época contemporánea. De los más citados de la época contemporánea. Un genio de la sociología. ¿Qué dice Michel Foucault? Vaya búsquelo. Caramba, la gente que motivaron la juventud, vaya búsquese, entérese quién fue Michel Foucault, cuál era su planteamiento. Él hablaba del biopoder. ¿Qué es el biopoder junior? Tú lo tienes que saberlo, yo te quiero explicar eso, bio, también habla aquí. Es vida. el control de la sociedad, de la población. ¿Mm? Y le voy a leer algunos datos específicos. ¿Cuál es el objetivo del, del biopoder según Michel Foucault? Bueno, administrar y controlar a las personas. ¿A través de qué? Del pensamiento. Entonces está la anatomopolítica y la biopolítica. La anatomopolítica es controlar a la gente en sentido general, ¿verdad? a través de la escuela, del ejército, de las empresas. Y entonces la biopolítica es controlar a la gente de manera individual. Lo que pasa es que cuando no se estudia eso, cuando no se entiende y cuando usted no lo pone en práctica, no lo ve. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Utilizan esa metodología para controlar el pensamiento de la sociedad. ¿Cómo lo hacen? Mira. Eh, este medio eh, eh, Se llama Esto no es radio Son un grupo de jóvenes Tenemos la fotografía Yo le envié el whatsapp Para que la vean Que es de Santiago Matías A los foques míralo ahí Está Tolentino Que es una, es una vergüenza Pero bien Tiene derecho a expresarse Está Ariel Que no sé el apellido Que lo han convertido En una especie de semidios Pero que le aportan Poca cosa a la sociedad En el sentido de que no, Usted no oye Que hablan de ciencia ¡Nada! No le aportan coño a la sociedad nada. Y está Johnny Estrella, que a mí me, me apena que esté ahí, una vez que está contando un talento, y esté tirando prácticamente su, se esté prestando ese, a ese juego. ¿Qué hacen ellos? Se prestan para poner bolas a correr, corrientes de humo, para hacerle creer a la gente que están defendiendo al pueblo. Pero ¿qué resulta? Que por detrás, por debajo de la mesa, se están buscando la funda. Y el tiempo, lo que dijo Don Quijote, el tiempo, ustedes verán que me va a dar la razón. Cuando ¿Me la va a dar? La, cuando tú dices la funda. ¿qué la es? funda, por ejemplo, póngame ahí un contrato que tiene Casal, en este gobierno. Oigan, como que, como asesor jurídico, no ese, no el otro, ese, ese lo vamos a presentar ahorita, porque ese es de Altagracia, ya aparece un amigo de aquí de San Francisco. Yo no estoy, de, yo no estoy en ese acuerdo con la publicidad. Eh, eh, sigan muchachos, el otro. Si yo no estoy de acuerdo con la publicidad, sigan el otro. Mírenlo ahí. ¿Sabe qué? ¿Cuánto le están pagando a ese señor, a, a, a Manuel Casals, el que iba a protestar contra el gobierno en la marcha? Un millón sesenta y dos mil pesos. ¿Pero y a cambio de qué? ¿Por qué? Vamos a leerlo. Porque es que ya, ya esa vaina de que, que está escondiendo cosas, eso no se puede porque todo es público. Miren, dice aquí. Razón Social, Pedro Casals, hijo, y asociados SRL. ¿Qué? Eh, okay. Descripción, contratación de servicios de consultoría jurídica especializada. Yo no le estoy diciendo que no tiene eh, la especialización para dar, eh, ¿verdad?, asesoría. Oye esto, Junior, para pa que la gente vea la realidad y no se deje de engañar de ningún partido ni de, de ningún gobierno, que nos quieren coger de pendejo. Contratación... De los servicios de consultoría jurídica especializada y le dan por esa consultoría jurídica especializada un millón de pesos. Ah, pero no, si, si consigue 10 durante los cuatro años, tiene 10 millones de pesos ya. Se buscó la funda. Coño, qué bueno es así, ¿eh? Así y entonces bueno. en un medio de comunicación, dándole funda a la oposición y tapando vaina. Para eso es que le pagan. ¿Están están entendiendo? Eh, es malo que yo le brinde un servicio al Estado claro que no lo que es malo es que yo le brinde un servicio al Estado y desde los medios de comunicación entonces esté atacando a, a, a la oposición a los partidos de oposición defendiendo el gobierno porque es que no se ve bien por eso yo digo que el comunicador que se compromete con una empresa con una institución pública ahí mismo se enterró lo digo y lo repito por eso que yo digo que yo no, yo, no, yo no trabajaría en el Estado, por lo menos en, en instituciones que tienen que ver con el gobierno. ¿Saben por qué? Porque tendría que renunciar del medio, porque mi, mi, mi, mi compromiso estaría con la institución o con el gobierno que me nombró. Por eso no puedo ser objetivo y por eso que no se puede recibir vainas del gobierno mientras usted es comunicador si quiere ser objetivo. O Julio puede atacar al gobierno, no lo puede hacer. O sea, me refiero de manera dura, porque le van a decir, Fulvio, pero tú estás en el gobierno nosotros, ¿qué hacemos? ¿Te, ¿Te calla o te quitamos? Es por eso, es por eso. Entonces, miren a Casals, como está ahí, con un millón, mil pesos por una asesoría jurídica especializada. Pero vamos a buscar la nómina, la vamos a traer la semana que viene, la nómina de medio ambiente. Tiene una consultoría jurídica medio ambiente, Francis. Respóndeme esa pregunta Tiene una consulta Claro que la tiene la Todas tiene. las instituciones tienen, tienen, tienen su oficina jurídica Porque hay que contratar Un abogado externo Especializado Para que te asesore ¿En qué caso? ¿Qué está pasando? Porque si tú me dices Que hay, un, que hay, que hay una situación especial Por ejemplo Como en la agricultura Agricultura necesitaría ahora Hasta técnicos internacionales Por la situación sí. Pero eso es un caso especial ¿Qué está pasando en medio ambiente? Nada Eso es una forma de justificar ¿Cómo pagarle a ese tipo de gente para que no se vean como y botellas? ¿En medio ambiente? ¿En medio ambiente? Oh. Bueno, pero si tú lo buscas, aparecen en otras instituciones con muchísima publicidad. ¿Qué es eso? La misma vaina que criticaron. Se están convirtiendo en bocinas eh, del gobierno. Pero, que pero cazar, ponme estas gracias al azar. Mira. Ven, eh, eh, para, para terminar. Para gracias mira, al azar. Y a a Ale Díaz también. Le voy a dar un datito a, ahí a Yaryan. ¿Tú, sí, coño. Tú recuerdas que con el caso Muné, se presentó aquí. Sí, eh, Casals. Casals y el hijo. Jorge Mera. Sí, Jorge Mera. Ellos ve, dos la, son socios. Son socios de, de, de su oficina de abogados. Y ahora entiendo por qué. ¡Claro! Porque él y, y, y el vainita, el diputado Jorge Mera, son panas. ¿Y quién es el dueño de.? ¿Quién es el ministro de Medio Ambiente? Jorge Mera. Entonces hay una relación de amistad, ¿y a quién van a nombrar? ¿A Ya lo la antigua de San Francisco? No, vamos a nombrar a la gente nosotros, los que nos defienden. Están entendiendo lo que decía Michel Foucault sobre la biopolítica. Y vamos a presentarle ahora vigilar a Altagracia Salazar. Ustedes el... vean, si sí, vigilar es y castigar. Para que ustedes el vean texto de Foucault. a la independiente con un millón y pico de pesos en publicidad. Y yo diría, ¿está mal eso? Ya eso. No está mal que tú cobres publicidad, alta gracia, pongan ahora las imágenes, no está mal. Lo que está mal es que tú te mantengas todo el tiempo atacando a los partidos de oposición y queriendo defender y taparlo del gobierno y tú atacando a los otros. Eso está ahí en amplio, pero yo le hice un corto, mírenlo ahí, colocación de publicidad en Sin Maquillaje y Sin Cuento, que se transmite de lunes a viernes de 6 a 8 AM, ¿por dónde? Por los canales 57 y 48, La Roda, que es lo que es, La Roca, YouTube. ¿Y ¿Cuánto dice ahí? Léemelo el otro ahí, Blacky. Un millón trescientos mil pesos en dos meses. Mira, Coño, qué bueno pero es así, mal. ¿eh? Ya esa parte del trabajo que están trabajando. Ahora, lo que yo me estoy criticando es que no estamos nosotros aquí. No, porque el problema sería. El <risa> problema sería. Que, por ejemplo, pongan una publicidad en este programa y que nos y que nosotros comencemos a atacar a los partidos de oposición y a defender el gobierno, eso sí estaría mal, porque yo no critico la publicidad, claro porque que. eso es bueno. Ahora bien, lo que más, no puede ser es. El gobierno debería ser más equitativo y distribuir mejor esa publicidad. ¿por, ¿Por qué, qué Alta la Salazar no trabajo. criticó los 100 millones que repartió Vaina, ¿cómo se llama? El hijo de Peña Gómez. ¿Por qué no, no, no, ha, no ha hablado de la denuncia de Macarrulla? ¿Por qué no ha hablado del caso Kimberly? ¿Por qué no ha hablado del caso de, la jeringue, de las jeringuillas? ¿Por qué no ha hablado de, del caso de la licitación que le, que le frenaron a educación? Porque están buscándose la funda, señores. Y lamentablemente tienen su palabra comprometida con el gobierno a través de eso, que no es más que un tigueraje. Un tigueraje de los que ayer decían que eran independientes. ¿Están entendiendo lo que decía Michel Foucault? es que nos quieren Debe utilizar ser más pero no solamente es el PRM así Llamo. también lo hizo el PLD y así también lo hizo el reformista solamente que el reformista te daba palo el reformista no daba, no daba cuatro te mandaba dar un saco de palo como se dice, ¿verdad? y entonces Lionel luego vino y, y utilizó ese mecanismo en vez de no estar en contra de los periodistas vamos a acomodarlo así lo hizo Danilo y así también lo está haciendo el PRM Bien. qué pena